el Señor dijo, decida al justo que todo está bien. Sí, cuando solo se busca la voluntad de Jesús, todo está bien. Por eso yo, pobre florecita, obedezco a Jesús tratando de complacer a mi madre querida. Usted madre, sabe bien que yo siempre he deseado ser santa. Pero, hay cuando me comparo con los santos, siempre constato que entre ellos y yo existe la misma diferencia, que entre una montaña, cuya cumbre se pierde en el cielo, y el oscuro grano que los caminantes pisan al andar. Pero en vez de desanimarme, me he dicho a mí misma, Dios no puede inspirar deseos irrealizables, por lo tanto, a pesar de mi pequeñez, puedo aspirar a la santidad. Agrandarme es imposible, tendré que soportarme tal cual soy, con todas mis imperfecciones. Pero quiero buscar la forma de ir al cielo por un caminito muy recto y muy corto, por un caminito totalmente nuevo. Santa Teresita del Niño Jesús, ora por nosotros.